El artículo, los muchachos lo tienen, eh, mandé ahí el artículo para que la gente pueda con nosotros acompañarnos, leer el artículo y entonces luego eh, que lo podamos analizar entre todos y ver, porque aquí eh, el derecho es una eh, es subjetivo en, en este caso. Es interpretativo. Y, y es interpretativo. Y vamos a ver al final qué dirá el Tribunal Constitucional. Muchachos, le mandé ahí el, el, el artículo para ver. El artículo 49. Eh, de la ley de partido de 33, ajá, 33 18, <coughs> establece requisitos para ostentar a una precandidatura <coughs> dice para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura es importante eso para aspirar y ostentar a una precandidatura o candidatura o en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere, uno, que el aspirante de la nominación correspondiente esté en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, correcto. Dos, que cumpla a plenitud con los requisitos que establece la constitución y las leyes para ostentar a cargo elección popular eh, al que aspira a alcanzar, correcto. El 3, este el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Por tanto, no vale la pena leerlo. Vamos a, vamos a mencionarlo no, para, para que que tenga un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido, agrupación o movimiento político consignado en los estatutos orgánicos del partido, agrupación o movimiento político por el que aspira a postularse. Ese, el número 3, fue declarado inconstitucional, de manera que eh, obvíelo. Pero el 4 dice que el aspirante a una precandidatura para, para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. Y aquí viene entonces eh, eh, mi posición con relación a esto. ¿Qué es lo que quiso el legislador establecer? Que no existiera un relajo Por ejemplo, Fulvio Oreña fue candidato Precandidato a presidente de la república Por el PRM Perdió ahí Entonces de ahí sale corriendo para el reformista Perdió en el reformista De ahí sale corriendo para la Fuerza Nacional Progresista No, para allá no Para cualquier otro, menos para ese eh, eh, para, para el PLD eso es, que Francia. Eh, es Lo que quiso evitar el legislador Con eso es Que el exista transfugismo. el transfugismo es lo que queda claro ahí, y es precisamente lo que le imposibilita a una gente que ya se inscribió en un partido, que ya participó en un torneo electoral, entonces, de ahí salir corriendo para otro sitio, porque entonces no tendríamos un orden. Es decir, Abel Martínez ganó en Santiago. ¿Cómo se llama que estaba el contrincante de él? Si se le abre la puerta a Rosa a Lionel, apellido Rosa, ajá, Rosa eh... si se... Caramba, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Si se le abre la puerta a Leonel, todos los candidatos que, eh, que perdieron, atención muchachos, si a Leonel le, le permite participar por otro partido o solo, entonces todos los candidatos van a hacer lo mismo, todo el que perdió. Eh, por ejemplo, Lucía Medina en San Juan va a ir eh, sola, pero con el apoyo de, de, del PLD por atrás y del gobierno, eh, todo el que perdió entonces se va a ir solo o por otro partido. Aliado, por ejemplo, Medina eh, Lucía Medina pudiera ir por el PRD Que es aliado del PLD Y entonces, ¿qué harían? Que no habría un orden institucional Eso es lo que quiso establecer el legislador con ese artículo Ahora bien No, pero tú te equivocado Estoy equivocado termina Vamos idea. a ver Termino, no, eh, termina no, porque yo idea. quisiera que entremos en debate Y que la gente llame también Tú te equivocado porque, porque, porque la misma claro ley ahí. dice En el mismo evento electoral Se sí, puede decir pero, ajá, Se pero, puede decir que el evento electoral de una primaria no, es igual al evento electoral sí. de unas elecciones sí, nacionales. Porque una, no de son iguales. Otra. Por ejemplo, las, las elecciones de 2020. O sea, Leonel Fernández no tiene imposibilidad ayer ya. Bueno, yo tenía entendido sería tu eso, placer, que no está ahí. Bueno, pero, pero bien que él no pudiera ejemplo, ir. Pero lamentablemente no se te va a dar esta a ver, vez. Las primarias, ¿para qué se, se, se escogen? ¿Para, para elegir, qué? Para, para elegir. elegir. Para el 2020. Exacto. Entonces, las primarias. Para elegir son candidaturas. Sí, pero es que hay un partido que eligieron esa exactamente, modalidad. Exactamente. Hay otro que ni siquiera es. Pero muy llamadita. buenos días. A ver. Sí, buenos días. Fíjense en esto que está pasando en este país se hizo quizá cuando los políticos del Senado y Cámara de Diputados, lo que tienen que ver con la famosa ley electoral, Ajá. como la tancocharon tan rápido, como una yuca, uno no viene otro vídeo, eh, como dicen ahora los extranjeros, que usted se se cocinan con el agua fría, así pasó como esta ley del partido ¿Por qué? No... esa, esa, esa cosa sí. le hicieron los políticos a su medida, le hicieron una cosa adelante y después le hicieron otra atrás, donde ellos pudieran tumbar lo que hicieron adelante, ahí está esto, por ejemplo esos equipos que están aquí en Europa, oí decir solamente se están, eso en Alemania por ley prohibieron esa, esa votación por ese medio, por la vulnerabilidad que tenía el proceso. Solamente en Venezuela, Brasil y ahora aquí, porque aquí siempre estamos oyendo la goma vieja cuando la votan los otros países, traímos eso aquí creyendo como una novedad, eso era enciclopedismo ya, ya estamos en de la de la competencia y aquí todo lo que nos llega como los indios nos aburra la vista, los ojos. ¿Qué pasó con los que no hay arrastre para los, para los senadores y diputados? ¿Quién dijo que no lo había? Pero nos apachearon cuatro los regidores para que no apoyaran a éxito y que estaban por debajo de ellos. Entonces, ¿cómo se llamó eso? Una parte de gente que llegaron ahora, que ganaron la primaria sin la mínima condición y competencia para ir a una cámara de diputados, porque poca Porque tenían dinero. Entonces, usted me está diciendo que esto que pasó aquí no fue un, un todo, un fracaso total de este país. Eso, eso, eso está como el transporte aquí. Muchas decirle, gracias. Muchas, muchas gracias. Hay que decirle a la sí, gente. Pero, Ay, pero mira, él no tiene la razón la en una cosa. Eh, el, el, el amigo oyente que llamó no tiene razón el en una cosa. ¿Él? Eh, el, el, el, no el, el, el, el doctor, doctor Vargas. Vargas. El doctor Vargas. No, no, pero no que no tiene razón. No, <risa> plantea tu posición, pero Oye, no no tiene razón, razón en lo siguiente. Por que no tiene razón? No fue sancochada la ley de partido, doctor. Esa ley de partido fue una de las leyes que más caminó por las cámaras que haya sido hecha con cierto interés para beneficiar este ciertas año. posibilidades, es posible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 Aquí todo el mundo reclama cortando palo y tirándole sí, en medio claro. de la calle, quemando una goma, tirando piedra, quemándote el vehículo. Cosa que no es más que son actos vandálicos, son actos delincuenciales. Mira lo que pasó Ahora, en Ecuador. Hay una llamada. El, Tenemos una llamadita. Buenos sí, días. Sí, no, el gobierno tuvo que decir que no. Bueno, bueno. Adelante, Buen día, buenos días. Día. Buenos días. Sí, sí buenas. ¿Quién nos habla? Eh, les habla Joseph. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Su Mire, nombre? Joseph, Joseph. Joseph, ah. Joseph dígame. Sí, o Yo quiero saludarlo por su programa. Su... Ah, muchas gracias. Y después yo quiero decirle: mire, yo entiendo que lo que Leonel está haciendo es tratando de mantener al candidato presidencial, que ya ganó del PLD, de oh, Inhabilitado. No sé si ustedes se han dado cuenta que Leonel está manteniendo una campaña. que claro. Está al frente. Al frente. Mentalmente, Leonel está mantiene neutralizado al candidato que ganó. El sí. candidato que ganó, por ejemplo, Luis Abinader no y Gonzalo. Son dos tipos que ganaron y están ahí. Pero el tipo que está adelante, el tipo que está en la presencia de los dominicanos es Leonel. Leonel va a mantener al país entero mediáticamente pendiente a él. Y el pobre Gonzalo, el pobre Luis sí. Abinader, están ahí como los tipos que ganaron y acotados. Luis Abinader ganó, está acostado, y Gonzalo ganó, y está acostado. Ahora, el tipo adelante, el que está presente en todos sí, los medios, tú puedes prender la televisión de donde tú quieras, poner los programas de radio de paneles más escuchados, y se está hablando de Leonel. Sí, sí. Después, mira, Leonel mandó a contar fotos, ¿verdad? Se tomó oh, sus bueno. cinco días para contar los sí. votos manuales. Claro. Después habló sí, del software, sí, ¿no? ahora va para software. Después va a hacer reuniones con dos y tres partidos. Después le van a dar las leyes que ustedes están diciendo ahí del evento y el último evento. Y se van a pasar dos meses en eso y, y el éxito, la chispa de, de, del candidato ganador no va a aprender nunca en la vida. Claro. Esos tipos van a mantener, esos tipos de Leonel van a mantener a Gonzalo y a Luis Abinader omitidos como lo tienen. Mire usted tiene la mañana entera hablando, no se ha hablado de Gonzalo, de Gonzalo a Sí, claro, porque es Pero déjeme ¡Excelente, excelente! Muchas gracias. Lo que pasa es que aquí, eh, eh, los muchachos casi no me dejan hablar. Oye. Ya se están haciendo, los, ya se están negociando, incluso, eh, las posibles situaciones para una segunda que vuelta. Que... Leonel lo que está manteniendo, como como establece muy bien ese ese televidente, llame todos los días, caballero, eh, es manteniendo su imagen fresca y activa. ¿Por qué? Porque es lo que está eh, preparando el terreno para irse del PLD con una tercera vía y forzar a una segunda vuelta. Y ya se está negociando tras bastidores según informaciones con el PRM para ver, el que quede en tercer lugar apoya el segundo lugar. Dilo Fulvio, atrévete a decir Buenos lo que está pasando atrás. Ah, tenemos una llamada. Fulvio, callado lo tienen adelante eso. buenos días el que quede empezando en, en a que, en segundo la verdad que ya es el único vigente ahí que yo veo que yo creo que es más Gonzalita que todo el mundo no, eso es falso eso es falso yo estoy aquí digo la verdad quería decirte algo sí, pero se te ve ir de fajo no, no no <risa> necesariamente no necesariamente es un Gonzalita eso, contigo eso lo hacen los leones y que hasta vergüenza no, le va a decir que de es Gonzalita no, no imagínate se me me no lo esconden ya, ya dígame, dígame eh, mira resulta una cosa con relación a lo que dijo el estimado amigo profesor y colega amado sí el, el licenciado eh, doctor Leonel Fernández no está inhabilitado para ah. ir por haber participado Eso es un tema en esa contienda. ¿Por qué? Porque la ley especifica muy claro los candidatos. Él no ha sido candidato, él no ha sido precandidato. Ah, no, él no fue... Eh, no, ah, no, no, no, no él fue ah, precandidato. Él no participó con el PLD. No, no, no, yo no participé con el PLD eso es muy superficial ese análisis el legislador es el legislador hacerla leer sí. pero el que la escucha el que la va a poner en práctica tiene que interpretarla así pero precisamente es, es, no es, no sé. es candidato una pregunta, claro. una pregunta a usted que sí. me traté hacer, ¿Para qué hacen ese artículo? No, el tercio él terció para hacerlo. Hacer? Pero, pero para oye, Escucha bien. al amigo sí, televidente te que te está dando sí, una no, cátedra pero, de derecho. un momentito, no una cátedra Te, te de de está dando una cátedra de derecho. Yo quiero que él y yo debatamos. ¿Entonces ¿Cuál es eso? La no puede ser inconstitucional. Pero A nadie se le puede prohibir un derecho. No, claro Los ciudadanos, que no. Todos tienen eh, derechos iguales. Y, y más ¿Y fundamentales. No, no, la pregunta es... La ley se convertiría... Escúchame, te digo, por sí, favor. Sí. Oye, <risa> escúchame. Qué la, la ley que me se me convertiría dijo. en un episodio inconstitucional en el momento de que le prohíba a un ciudadano participar de ser presidente. Muy bien. A nadie se le puede prohibir. Estoy de acuerdo con usted. Ahora escúchame. Porque... Es, no, pero déjame decirte a quién se le aplica ahora, ya, ya. Espérate, espérate así. Tú sabías quién se le aplica ahora. Si Gonzalo se si quisiera ir, ajá. Oye, si Luis Abinader se si quisiera ir para el PLD, no, porque no habla de haber sido escogido, habla de haber eh, participado. No no, la palabra escogido. No, tiene no está. Que leerlo. La eh. palabra escogido donde está dice candidato. Hay una calificación de los participantes que son. No, no, no, no. Gracias Oye, por tu. El, el artículo 49. 49 <ríe> me ha llamado <ríe> corriendo. El no, pero artículo que es verdad. 49 él tiene toda la razón del mundo. Estoy de acuerdo para con que, la llamada. Que, para que la gente lo lea. Miren, aquí lo que establece es. Lo vamos que, a poner después de. de que un, para aspirar, pero vamos a leerlo para aspirar el que, el que tenemos un y ostentar en la calle, una precandidatura o candidatura hay que ahí, traer la pastillita y dice que el aspirante sí. a una precandidatura <risa> Ay, Fran, si que es vas. lo mismo que una candidatura no puede haber participado ¿por qué? entonces ¿para qué hacemos la primaria? pastilla. ya, tómate si el que la pastilla ya, tómate fulvio, la es que estamos hablando de derecho si sí, entonces... El que Oye, descalificándote va... que está... No, sí. o sea, no, usted claro. es agrónomo, no, no, usted no sabe no, de esto. Pero, es el, es <risa> pero por favor... Es, la pastilla no ayer hay... ya, Yo vamos al sondeo. Tenemos Estamos a hablando de política, de no, política. No, no, de derecho ahí. Pero para qué entonces... Entonces tenemos primaria. Si si todo el que pierde una primaria para conseguir sabemos, candidato partidos, la primaria, no candidato, candidato. No me entendí. La primaria no son candidatos. Vamos a ver va, vamos a ver mío. las imágenes. Es el candidato calle, que le prohíbe. Vivo. Ah, el Está candidato. la antigua en la en las calles. De mañana.